Muy buenas noches, muy buenas noches a todos. Qué gusto poder comenzar hoy día a las 7 en punto y poder presentar la palabra de Dios esta noche. La verdad que ha sido siempre un privilegio y es un honor poder contar con muchas personas que nos siguen en las redes gracias a este evangelio. Sin duda no es muy popular hablar de la Biblia ahora. La mayoría está hablando de política, TikToks y otros temas que son de atracción para muchos mas nosotros seguimos con nuestro cometido de hacer que la palabra de Dios sea conocida en todo lugar. Hoy vamos a ver cómo el Evangelio sigue creciendo a pesar de las eh, oposiciones que había en la edad eh, cristiana, en la primera edad cristiana. Ese prim esa primera era fue muy, muy controversial, fue muy difícil porque había movimientos que estaban en contra del Evangelio de Cristo y, por supuesto, los discípulos encontraron situaciones muy, muy eh, contradictorias porque mientras ellos predicaban, estos iban detrás de ellos persiguiéndolos. Ya habían matado a Jacobo, habían matado ya a Esteban. O sea, eran persecuciones a muerte, no eran persecuciones así como que oye, no estoy de acuerdo con tus ideas y mira que tus ideas no me gustan. No, era un acto totalmente eh, extremo, la de perseguir y matar a todos aquellos que predicaban el Evangelio de Cristo. Pero eh, así también eh, algunos eh, de la, del área gubernamental en los días de Jesús, como Herodes, también quería eh, de alguna manera ganarse el, el prestigio de los que estaban en su gobierno. Y por supuesto, como siempre, eh, la corrupción es parte de la, de la vida del ser humano. La corrupción, si bien es cierto, muchas veces la acusamos, eh, muchas veces nosotros mismos la provocamos o la practicamos. Y en los días de Jesús no era raro ver eh, situaciones de corrupción en los gobiernos. Parece que el hombre siempre tuvo esa esa tendencia a tergiversar un servicio y convertirlo en un beneficio. Y creo que en el caso que vamos a hablar el día de hoy, que es una parte acerca de Herodes y otra parte acerca del comienzo de los viajes de los apóstoles, nos va a dar un poco la idea de lo que estamos hablando. En el capítulo 12 del libro de Hechos de los Apóstoles aparece un, un párrafo en el capítulo 20, perdón, capítulo 12 del versículo 20 al 25, algo bien interesante, lo voy a leer. Dice Herodes estaba enojado contra los de Tiro y Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el rey, eh, por, el, por él, desde, o sea, por, por parte de Blasto y por supuesto fueron al rey a tratar de conseguir su apoyo. Y un día señalado Herodes vestido de ropas reales se sentó en el tribunal y les arengó, comenzó a motivarlos para ganarse el cariño de ellos. Y el pueblo aclamaba gritando, diciendo voz de Dios y no de hombre, ¿no es cierto? Ya sabemos nosotros que eso pasa en los mítines, en las reuniones donde generalmente la gente con algarabía trata de elogiar a un personaje que sin duda les da algún favor. Y eso es muchas veces la razón por la cual muchas personas apoyan o están de acuerdo con las ideas de un grupo o de un pensamiento, de una corriente de pensamiento político, social, económico, etc. Y al momento, dice, en el que él estaba arengando al pueblo, un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Estas cosas sucedían en medio de, del avance mismo de la palabra de Dios, del Evangelio de Cristo. Un ángel del Señor desciende y en vez de él arengar al pueblo para que conozcan al Dios verdadero, tenía que suceder este tipo de cosas porque así Dios se daba a conocer, así Dios llamaba la atención al corazón y a la mente de la gente que estaba ciega. Así Dios tuvo que utilizar estos, eh, Dios tuvo que utilizar estos métodos para poder llamar al corazón del hombre y hacerle entender de que él tenía una oportunidad y que ellos la, la estaban rechazando. El Evangelio de Cristo había venido hacia ellos. Cuando el capítulo 14 dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, dice claramente que cuando ellos vieron a Jesús venir, eh, como Mesías, no lo reconocieron. Estuvo entre ellos, caminó con ellos, mostró el evangelio de Dios, el plan de la salvación y no le creyeron. Y este Herodes no era la excepción. Él quería ganarse el cariño de lo, del pueblo, por eso lo hizo Pilato también cuando entregó a Jesús y le a Barrabás. La política siempre estuvo buscando alguna manera de, de llegar a la gente pero con favores. Yo recuerdo, perdóname que les cuente, en medio de este mensaje, eh, yo fui candidato al Congreso de la República el año eh, 2016, o oh, perdón, sí, creo que sí, y, y este, me acuerdo que llegué a una comunidad y una señora me dijo, doctor, ¿y, ¿y qué nos va a regalar para que nosotros votemos por usted? Entonces yo le dije que no venía para pedirle eh, un voto de ella, que si bien es cierto yo estaba postulando, no venía para entregarle un favor para que ella me dé otro favor que lo que yo quería era simplemente que ellos entendieran que éramos personas que estábamos deseosas de entrar para servir. No teníamos el objetivo de regalar algo para que voten por nosotros. Eso siempre ha sido la manera como los seres humanos hemos conceptualizado las cosas. Nos elogiamos a nosotros mismos, recibimos favores y nosotros devolvemos favores. Y esa es la manera como muchas veces se maneja dentro de la corrupción los privilegios que tienen los seres humanos. Herodes no era la excepción. Y él se ganó los favores del pueblo alabándose a sí mismo y por supuesto el pueblo que generalmente se deja llevar por las emociones, que se deja llevar sin raciocinio de lo que muchas veces el ser humano le ofrece o simplemente le muestra y conceptualmente cree que es lo correcto, finalmente terminan diciendo lo que dijo este pueblo, voz de Dios y no de hombre, pero estaba hablando un hombre, no estaba hablando Dios el pueblo gritaba alabando a Herodes como si fuera él, el Dios. En ese momento Dios hirió, hirió a Herodes y murió, y murió terriblemente, dice comido por gusanos. Y una de las cosas que aquí aprendemos es de que nosotros no podemos gloriarnos a nosotros mismos, no podemos dar riendas sueltas a nuestras intenciones de hacer que, que nosotros somos los que, o somos los dioses en esta tierra que tenemos la solución en nuestras manos a todo lo que el hombre quiere. No es así. En el momento que nosotros tomemos un lugar, el lugar que Dios tiene como lugar privilegiado por ser el creador, ese día nosotros habremos rechazado a Dios. Ahora, si alguien entiende o piensa que uno cree que es eso, es otra cosa. Pero aquí Herodes tenía la actitud soberbia de creer que él era la solución para los pueblos. Murió comido por gusanos. Pero la palabra de Dios crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo cumplido su servicio volvieron a Jerusalén llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Entonces vemos aquí que estas cosas sucedían en vivo mientras se predicaba el Evangelio de Cristo. De algún modo, la revelación de Esteban que vio el cielo abierto, la revelación de la conversión de Saulo en Pablo como predicador, de perseguidor a predicador, la liberación de, de Pedro de la cárcel, la sanación de un cojo que tenía, o un hombre que estaba enfermo, que pertenecía al... Al, al templo que estaba ocho años postrado, de un cojo en la puerta de la ciudad que era visto por todos. La muerte ahora de este Herodes comido por gusanos en vivo delante de la gente. Era la manera de Dios de llamar la atención y hacerles entender de que Dios estaba actuando en la tierra. Que Dios estaba haciendo una obra que ellos tenían que llamar o que tenían que aceptar y ser llamados la atención porque había una manera en la que Dios estaba manifestando en diferentes circunstancias para que ellos conocieran de que Jesús estaba ahí, que estos hombres estaban inspirados por el Espíritu Santo, que estaban llenos de poder, que lo que ellos hablaban no era un cuento, era una realidad. Ellos lo tenían claro de que Jesús había sido el Mesías y que tenían que aceptarle. Todas estas cosas que suceden de manera espeluznante, algunas de ellas, y milagrosas y bonitas en otro, en otro lado, nos debe llamar a nosotros también la atención de que Dios está hablando al pueblo de Israel de que Jesús había venido y que Él estaba presente con estos hombres que predicaban el Evangelio. Si trasladamos esa historia a nosotros, podremos ver que Dios va a intervenir o está interviniendo en situaciones realmente difíciles con el fin de llamarnos la atención para que veamos en qué tiempo estamos viviendo. Los sábados por la noche estamos hablando un poco acerca de los tiempos, la historia, para que ustedes puedan ver en qué tiempo vivimos. Pero estas cosas que suceden durante la predicación del Evangelio, en los días de los apóstoles, no hacen otra cosa más que confirmar que Dios estaba obrando en la vida de ellos y que lo que ellos predicaban era verdad y que ninguno debía burlarse ni tomar posesión de, de los apóstoles o, o apresarlos porque ellos serían de alguna manera castigados. Aún así, Dios permite mártires, como Jacobo, como Esteban. Aún así, con dificultad, Dios sigue predicando su palabra a través de la historia. Había entonces, capítulo 13, en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros.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 les impusieron las manos y los despidieron. Ya era necesario, había crecido tanto el Evangelio, era necesario dedicar a ciertos hombres que se orientaran en función de un propósito específico que Dios tenía para su, su tiempo, para su pueblo en ese tiempo, que era que se predicara el Evangelio de manera mucho más direccionada. En otras palabras, debían ir y viajar por ciudades de manera organizada con un propósito específico. El Espíritu Santo estudió entre los que estaban en Antioquía, profetas y maestros, aquí menciono algunos nombres, y pide que se separe a dos de ellos se separa a Bernabé y a Saulo. Saulo el que acababa de convertirse en el camino a Damasco. Saulo el perseguidor que representaba al Sanedrín y con el permiso de ellos hacía la labor de matar. Él estuvo presente en la muerte de Esteban. Él tenía la potestad para poder defender la doctrina y las tradiciones judías. Pero cuando Jesús lo llamó, él aceptó. Jesús le dijo, tú estás persiguiéndome a mí, lo que tú haces. Estás persiguiéndome a mí, no a mis discípulos. Mis discípulos me representan, Saulo. Y él le pregunta, ¿qué quieres que haga? Y Jesús, con su propia voz, le dice lo que tiene que hacer. Pero aún así, Saulo no había sido apartado específicamente para la labor de la predicación. De todos modos, el Espíritu Santo en Antioquía le designa a él y a Bernabé para desarrollar una labor muy especial. ¿Y cuál es esa labor? Predicar el Evangelio. y Quiero decirles algo bien importante. Creo que nosotros todavía no, no vemos la dimensión de lo que significa el Evangelio de Cristo. Porque nos hemos centrado solamente en los pensamientos religiosos, grupales, sectarios congregacionales, nos hemos fijado solamente en las praxis erróneas o burdas que cometen estos grupos, con el dinero, con la gente, con la manipulación, con una doctrina falsa, con costumbres o exagerando cosas en la palabra de Dios para controlar la mente humana, y lo digo con conocimiento de causa, utilizando metodologías espurias para poder llamar y ganar más adeptos a sus congregaciones están interesados muchos de ellos, no todos, están interesados no en el Evangelio, sino en el sostenimiento económico que pueden tener y el éxito que pueden mostrar de que son personas creíbles, lastimosamente, Dios estaba preocupado porque el Evangelio llegara al mundo entero, y por esa razón decía yo que es importante que tú y yo nos, no miremos el Evangelio de Cristo como solamente un asunto de religiones, de grupos el evangelio de Cristo debe ser predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo, dice la palabra de Dios. Y debe ser predicada con denuedo, con entrega. Hay que hacer ese trabajo permanentemente. Solo que nosotros no hemos entendido cuán importante es ese trabajo. El evangelio de Cristo tiene que llegar por palabra, por carta, por escritura, por, por predicación, por videos, por lo que sea. ¿Por qué razón? ¿Por qué era importante para los discípulos predicar el Evangelio y dar a conocer al mundo? No es que querían añadir gente a su, a su grupo y tener más cantidad que los demás. No era ese el interés. El interés era anunciar la venida de Jesús en gloria y majestad para terminar con esta vida de pecado y de destrucción y de maldad. Dar esperanza. Y por eso yo quería que saques tu mirada de los grupos religiosos, porque los grupos religiosos no hacen otra cosa más que mantener sus estructuras. Y se han olvidado de lo que es más importante, es predicar el Evangelio. Que no se bautizan, eso no es tu problema. Tú predícales el Evangelio. Que no ingresan a la iglesia, no te preocupes, eso no es tu problema. Predícales el Evangelio de Cristo, que Jesús viene pronto en las nubes de los cielos y que ellos tienen que entregarle su corazón. A veces estamos un poco cansados de ver reunión tras reunión, reunión tras reunión, y no hacemos nada porque el Evangelio de Cristo sea conocido al mundo. Seguimos sentados en nuestros laureles diciendo que estamos haciendo la obra de Dios cuando la obra de Dios está fuera de nosotros, no en nuestras congregaciones. Es allí tenemos que, donde tenemos que llegar, a los necesitados, a los que buscan esperanza. El Evangelio de Cristo. Tenía que seguir, pero ahora en lugares lejanos. Y se elige a Saulo, que después se llamado Pablo, y a Bernabé para hacer ese trabajo. Mañana vamos a continuar con el tema de hoy, pero hoy quiero dejarte esta lección. Herodes jugó con llenarse de la gloria y el reconocimiento del pueblo sabiendo que Jesucristo había estado en su medio que Jesucristo había sido el salvador, lo había rechazado, y todo aquel que rechaza a Jesús termina como terminó Herodes. No tiene nada que ver con religión, tiene que ver con Jesús. Si tú no aceptas a Jesús como tu salvador personal, el enemigo se va, se va a ensañar contra ti, contra tu vida, contra tus negocios, contra tu familia. Porque Dios no te puede dar protección si tú lo rechazas. Dios no te puede llamar hijo si tú no quieres ser su hijo. Y en segundo lugar, si eres su hijo y eres como Pablo y Bernabé, tienes que tener un compromiso de predicar el Evangelio. Yo no sé si una persona por teléfono, por WhatsApp o mandar un mensaje a alguien que está desesperado, este es el momento para poder hacer la obra de Dios, dando a conocer que Cristo viene pronto en las nubes de los cielos y eso va a suceder, aunque tú no lo creas, muy rápido, muy pronto. Las señales lo muestran. El mundo va en camino al caos. Definitivamente, este es el momento en que todos debemos hacer una labor de evangelización. No por la religión, no por un grupo, sino por Cristo, nuestro Salvador. Que el Señor te bendiga. Vamos a orar. Amadísimo Padre que estás en los cielos, te damos gracias esta noche porque nos abres tu palabra nuevamente y podemos ver en ella las enseñanzas de que la glorificación individual no hace otra cosa más que destruir nuestra relación contigo. El ejemplo de Herodes y el honor que se daba a sí mismo le trajo consigo la muerte. Permítanos, Señor, ser humildes, desarrollar un concepto de dependencia de ti y aprender a vivir una vida con esperanza. Que podamos también ser instrumentos para esperanza de otras personas y que tu espíritu pueda entrar en sus corazones y darles el gozo y la alegría de saber que tú estás al lado de ellos. Bendice a Nathalie, bendice a mis amigos y amigas que están pasando difíciles momentos, te ruego que tú ayudes a resolver esos problemas que ellos necesitan resolver. Ponemos en tus brazos de amor la vida de la tía también, tía Elena, que está un poco delicada de salud, de Alfonso, de todos aquellos que están en la familia, bendícelo Señor y cuida de ellos, bendice a los que están perdiendo la fe, ayúdales a sostener su fe en ti. Te entregamos nuestro corazón esta noche y lo hacemos por los méritos de nuestro Salvador Jesús. Amén. Yo deseo que el Señor te bendiga esta noche y que te dé paz y sobre todo seguridad de que Él siempre está a tu lado. Este es nuestro programa de todos los días, Reflexiones de la Biblia con Boris Darmo. Nos vemos mañana a las 7 en punto. Chao, chao.